¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video y como siempre sean bienvenidos a este su canal de Estilo cracks. Miren, mostrarse confiado y en exceso arrogante te puede ayudar a conquistar más. Esa fue la conclusión de una serie de estudios publicadas en el Personality and Social Psychology Bulletin. Entre más confiado te muestres, más deseable serás para el sexo opuesto. Fue uno de los hallazgos. ¿Pero será este un rasgo importante para ser un macho alfa? Lo averiguaremos. Primero, ¿qué es un macho alfa? El macho alfa es un líder. Se conoce y confía en sus capacidades. No necesita pavonearse. Un hombre poderoso y fuerte es equilibrado y reflexivo. Se tiene en cuenta a sí mismo y tiene en cuenta a los demás. Se valora y además sabe valorar. ¿La arrogancia entonces es un rasgo alfa? Mm, pues sí y no. Hay que tener cierta medida de arrogancia al momento de establecer relaciones. Más que arrogancia, un macho alfa debe tener confianza en sí mismo. El estudio asegura que no solo conquistan más las personas confiadas. Visto desde otro ángulo, las personas con menos seguridad en sí mismas tienden a renunciar ante potenciales y, al menos superficialmente, fuertes rivales. Eso de que los chicos y chicas malos conquistan más, tendría entonces un asidero científico y demostraría, por ejemplo, la teoría de Darwin sobre el origen de las especies. El macho alfa protege. El romance y el deseo para estar, según este informe, directamente ligados es la seguridad que un macho alfa proyecta con lo que se concluiría que la razón para sentirnos atraídos es más el deseo de protección que una atracción física. Las personas no arrogantes se sintieron amenazadas frente a aquellos que mostraron exceso de confianza en sí mismos. Hombres y mujeres decidieron renunciar a su esfuerzo de conquistar a alguien que les gustaba cuando vieron que su competencia tenía más confianza que ellos. Equilibrio como rasgo alfa es completamente posible que un alfa parezca arrogante y a veces es porque lo son legítimamente. Sin embargo, hay una gran diferencia entre alguien que confía en sí mismo y en alguien que piensa que todos los demás deberían adorarlos. ¿Cuál es esa diferencia exactamente? Pues es la empatía. Las personas que tienen una confianza genuina en sí mismas no permiten que su confianza les quite lo que otras personas aportan y viceversa. Sin embargo, aquellos que cruzan la línea hacia la arrogancia extrema a menudo sobreestiman sus propias habilidades y tienden a juzgar el valor de otras personas en contra de sí mismos en lugar de lo que realmente son capaces de hacer. Un verdadero alfa. Los alfa son personas que están bien preparadas, que se dedican a continuar formándose, lo que implica que reconocen que deben seguir ampliando sus conocimientos y que se dedican a aprender a modificar en torno a lo que el grupo necesita, lo que implica también la capacidad de tener una escucha sensible para saber lo que está demandando el grupo. La mayoría de las personas podría suponer que una personalidad alfa quiere ser dominante, pero eso no suele ser el caso. A menudo terminan tomando el control de las situaciones porque se sienten seguros de su capacidad para hacerlo, pero eso no siempre significa que quieran animar a todos los involucrados a someterse. Resumimos, la confianza en uno mismo es un rasgo más alto que caracteriza mejor a los alfa. Cuéntanos, ¿qué te pareció este video? ¿Crees que los alfa son arrogantes o necesitan ser arrogantes? Muchas gracias por su atención Estilo Catanz, y nos vemos en la próxima.